Bienvenidos, yo soy Alejandro, soy eh, del Equipo Escocao y este es mi compañero Jaime, que lo estáis viendo aquí abajo. Hola, Buenas, Jaime. hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos al primer vídeo de Formándote con Jaime y Alejandro. En este primer vídeo vamos a empezar con una parte de introducción a la plataforma, en el que hablaremos cómo acceder a la plataforma, eh, explicaremos un poco vuestro perfil, ¿vale? Y eh, hablaremos de la parte del escritorio, lo primero que vemos cuando hacemos Colarium. Va a empezar mi compañero Jaime y va a explicaros cómo, cómo llegar hasta la, la página de Escolarium. Bueno, buenos días a todos. Bienvenido a este tutorial. Y como dice Alejandro, os voy a enseñar en primer lugar cómo acceder a Escolarium. Para acceder a Escolarium eh, podemos acceder a través de, de, de Google y simplemente en el buscador poniendo Escolarium. Nos saldrá en el, la primera de las opciones de la búsqueda Nos saldrá la página de Escolarium La dirección es Escolarium.educarex.es Como estáis viendo en la pantalla pues le haremos clic Accederemos Y aquí si veis hay diferentes pestañas Y hay una pestaña verde que pone entrar ¿vale? Lo pone ahí en verde Si os fijáis Y si le damos a entrar Nos saldrá esta esta ventana diciéndonos que pongamos el usuario y la contraseña. Importante, tiene que ser el usuario y la contraseña de Rayuela. ¿vale? Nada de correo educaré por favor. No. ¿Correo Educaré, No, aquí no. Simplemente en vuestro correo. Por aquí es vuestro usuario tal cual de Rayuela y la contraseña. Y la contraseña. Cuando lo pongamos, arriba ponemos el usuario, abajo la contraseña y le damos a entrar. Cuando entremos aquí arriba si os fijáis si os fijáis, hay diferentes pestañas ¿vale? está la pestaña de escritorio mi cuaderno, contenido, mis grupos mis mensajes y este icono de aquí es el del perfil si le hacemos clic al del perfil nos saldrá nuestra fotografía la que tenemos en Rayuela ¿vale? y nos saldrá aquí en azul una opción que nos pone ir a perfil Pues le damos a ir a perfil y nos saldrá este recuadro nuestra foto. Cuando mi compañero Jaime ha dado a perfil, solo le apareció un usuario. Si vuestro caso es que tenéis varios perfiles, por ejemplo, docente y administrador, tendrá justo debajo de uno el otro, ¿vale? O si sois padre, madre o alumno de una escuela de idiomas o de un conservatorio, por ejemplo. Pues sí, podéis tener diferentes perfiles, ¿vale? Yo he accedido al único que tengo, que es el de docente, ¿vale? Por eso no me salían los otros. Bueno, pues todo lo que veis aquí, tanto el usuario, edit, el, el email, la contraseña, el país de residencia, el lenguaje, todo eso, se edita en Rayuela. Desde aquí no se puede editar, ¿vale? Si os fijáis, tenemos la opción de recibir notificaciones por correo electrónico, ¿vale? Como por defecto saldrá un tick. Esto quiere decir que todo mensaje que escribáis por Escolarium eh, le llegará al alumno y a vosotros también os llegará a través del correo electrónico. Vale, tanto a, a la mensajería de Escolarion como a la del correo electrónico. Que no queréis recibir ningún tipo de notificación, le dais editar, le dais aquí y, clic, y, y automáticamente ya no recibiréis ningún tipo de mensaje de la plataforma, ¿vale? Para avisaros de cualquier mensaje, eh, aviso, ¿de acuerdo? Y Jaime, ¿qué son esos botones que ves ahí abajo? Sí, si os fijáis aquí pone con desconectar de Google y conectar con Microsoft. Esto quiere decir que yo ya estoy conectado con Google, ¿vale? El proceso para conectaros con Google es muy fácil. Me voy a desconectar para que lo veáis de, desde cero. ¿Y qué me recomiendas, Jaime? ¿Conectar mi cuenta de Gmail o de Educares? Eh, yo recomiendo la de Educares mejor, que es la cuenta de la consejería y tiene muchas cosas que no tienen las otras cuentas, ¿vale? Por ejemplo, como el Drive, ¿vale? Tiene más límites que las otras cuentas. Fijaros, si le doy a Conectar con Google, me saldrá el tema de los permisos, pues yo aquí me saldrán mis dos direcciones y accedo a la dirección de Educares que tengo, ¿vale? Si sí, pondrá... veo que ahí te sale una serie de consentimiento, ¿no? ¿Lo, ¿lo aceptarás? Sí, lo acepto aquí abajo, le doy a permitir y ya estaría conectado con Google. Qué ¿vale? fácil. Sí, y además así puedo trabajar con el Drive en escolarium Y sí, entiendo ¿vale? que en los próximos vídeos eh, nos explicaremos. Mm. Genial. Sí, sí, sí, Y bueno, pues hasta aquí ya hemos visto el inicio de sesión y el tema del perfil. Perfecto. Vale. Mm. ¿Y qué es eso de escritorio? ¿Qué ah, bueno. cuando hemos entrado? Vale, pues lo de escritorio, si os fijáis, aquí en escritorio, si le damos a este icono, esta pestaña en verde que sale... Os saldrán diferentes widgets, ¿vale? Tenemos la widget de escritorio escolarium, la widget de mensajes, la widget de noticias escolarium, la widget de documentos de interés y la widget de entity. ¿Vale? Pues esta Muy widget... interesante, porque lo de noticias creo que son mensajes nuestros, ¿verdad? Sí, lo de noticias son mensajes de... que vamos enviando nosotros. Si os fijáis aquí, que estamos a día 19 de julio, el día 22 de junio pues, eh, pusimos que ya está disponible las noticias de verano. Sí, porque vale. cualquier tipo de video formativo, eh, mailing que vamos realizando semanalmente durante el curso, lo compartimos también en noticias. Entonces es muy sencillo para el docente que le llegue el mensaje. Claro. Y si os fijáis también, pues tenemos el tema de la mensajería, que los mensajes que os llegan a Escolarium también los podremos ver aquí directamente. Documentos de interés. Tenemos el Aprende con Escolarium. Calendario de eventos de Escolarium y el canal del Telegram Escolarium. Si quieres comentar algo, Ale, sobre sí, el canal. Sí, eh, hace un año y medio, con el inicio de la pandemia, creamos este canal para que fuese mucho más rápida la comunicación. Y la verdad que eh, los docentes lo agradecen, porque cualquier tipo de ayuda, soporte o bien mejora que hagamos, directamente la lanzamos también ahí al canal, con lo cual le llega al momento de lo bueno de las tecnologías y la comunicación que hace que todo sea al momento. Y una duda, si algo no me cuadra de aquí y quiero editarlo modificarlo, lo puedo cambiar de... Claro que sí. Tenemos aquí, si os fijáis, el icono del lápiz. Siempre que damos un icono del lápiz en escolarium significa que podemos editar. Si le damos aquí a este icono, editar widget, nos saldrá aquí unas cruces en, la, en las ventanitas. Esto significa que las podemos eliminar. ¿vale? Si le damos a la cruz, la eliminaríamos. Y no os preocupéis si la elimináis, porque luego tenemos aquí un más, ¿vale? Vale, Si genial. le damos otra vez al más, la podremos volver a añadir. He eliminado mensajes, pues puedo volver otra vez a añadir mensajes. Perfecto, qué rápido. Vale. ¿Y se puede cambiar el orden si quieren una cosa si derecha, también, Sí, también. Si le damos aquí a editar, podemos, dejando pulsado en cual, el si botón. Simplemente arrastrando. Sí, arrastrando, ya podremos cambiarlo de, de lugar. Genial. Hmm. Está muy bien, sí. Pues nada, Jaime, yo creo que como eh, punta de inicio es perfecto. Eh, pues yo creo también. Creo que agradecemos a la gente que nos haya visto y les esperamos en el siguiente vídeo. Sí, en el siguiente vídeo os vemos, ¿vale? Suscribiros al vídeo de YouTube. Suscribiros. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.